Bienvenidos a un nuevo curso de Ableton Live 9, en esta serie de videos voy a enseñarles a mezclar en Ableton Live 9.5 o superior. De hecho ya había creado un video tutorial pero con la versión 8, y considero que ya era hora de crear uno nuevo, actualizado y con técnicas nuevas. Tienen que tomar en cuenta que Ableton Live no es un software para mezclar música, sin embargo se puede adaptar para poder hacerlo. Para ello les enseñaré algunas técnicas adicionales para hacer la mezcla en Ableton Live un poco más interesante. Primero veremos cómo hacer una mezcla simple. Conforme vayamos avanzando, iremos agregando más funcionalidades para realizar una mezcla más profesional. Como pueden ver por default, Ableton Live nos da cuatro pistas, dos MIDI y dos de audio. Voy a eliminar las pistas MIDI, ya que no las necesitaré para este video tutorial. Ahora lo que vamos a necesitar es agregar canciones, en este caso voy a agregar temas de nuestro sello musical llamado Soundcore Records. Les dejaré en la descripción los enlaces de estos temas para que puedan descargarlos en caso de que estén interesados, o de lo contrario agreguen canciones de su elección. Yo recomiendo que mezclen canciones en WAF o en naif ya que son formatos de audio sin compresión y sin pérdida de señal. Bueno, ahora solo arrastren canciones ya sea desde el browser de Ableton Live o de su explorador de archivos de su sistema operativo tal como lo estoy haciendo en pantalla. Como pueden ver Ableton Live comenzará a realizar un análisis de la frecuencia de audio de cada tema para poder visualizarla en el inspector de propiedades del clip. También noten que Ableton Live trata de determinar el BPM de cada canción. Como pueden observar, por default ajusta el tiempo de cada canción por medio del warping. Esto lo hace para empatar el BPM general del proyecto abierto. Yo lo ajustaré a 128, ya que es el BPM promedio de los temas que normalmente mezclo. Esto depende mucho del género que mezclen. Por ejemplo, el side trance está alrededor de 142 a 148, el electro house de 130 a 132. Y bueno, ya más o menos saben en qué rango de BPM se encuentra el género musical que mezclen habitualmente. Una vez que se haya terminado de realizar el análisis de frecuencia, toca el turno de realizar algunos pequeños ajustes en las marcas Warp de cada canción. Esto es para que se sincronicen o se empaten perfectamente. Para ello voy a realizar un zoom in a la primera canción justamente al principio. En este caso es muy fácil de identificar dónde comienzan los tiempos, ya que esta canción en particular comienza con Kicks. Voy a reproducir el inicio para que puedan identificar los Kicks. Escuchen. Muy bien, entonces lo que haré es cerciorarme que el primer marcador Warp esté al comienzo del primer Kick. Ahora daré clic derecho sobre el primer marcador Warp. Como verán, aparece un menú contextual con muchas opciones. Seleccionaré la opción Warp desde aquí, Straight. A continuación, Ableton Live ajustará toda la canción de forma automática a partir de este primer marcador. Ahora cambiaré la rejilla a un octavo para poder ver las líneas verticales por cada tiempo. Se preguntarán, ¿cómo sé que estos son kicks? Bueno porque generalmente la frecuencia del kick es una onda más larga y con mayor energía. También podemos comprobarlo al escuchar la canción al mismo tiempo que vemos cómo avanza la línea de la reproducción. Algo muy útil es activar el metrónomo. Al hacer esto podemos escuchar cómo los Kicks suenan simultáneamente con el sonido del metrónomo. Escuchemos. Excelente. Sin embargo no podemos cantar victoria, porque en teoría bastaría con ajustar el primer marcador Warp y seleccionar la opción de Warp desde aquí Straight que previamente hicimos. En ocasiones sí se ajusta bien para algunas canciones, pero hay ocasiones en que el productor hace cambios en el pitch de la canción y esto complica empatar las canciones. Para ello vamos a asegurarnos que se empate en distintas partes de la canción. Conforme van reproduciendo más hacia el final de la canción notarán que ya no se está sincronizando correctamente con el metrónomo. Si esto les ocurre, deben poner un marcador warp en el último kick de la canción, en caso de que el tema termine con un kick, de lo contrario busquen el último kick. Con este último ajuste, en teoría ya habría quedado bien sincronizada la canción. Comprobemos esto. Si por alguna razón no están convencidos, pueden agregar algunos marcadores adicionales, sobre todo en los regresos. Casi siempre están precedidos de silencios o sin kicks. Observen. Yo suelo poner marcadores warp al principio y al final de la canción, ya que son donde se realizan las mezclas con otras canciones. Esto lo hago para asegurarme que cuando se mezclen ambas canciones, no se desincronicen. O como decimos aquí en Guadalajara, México, que no se escucha el caballazo. Es decir, el galopeo de un caballo. Tacan, Voy a desencronizar, a de una parte para que escuchen claramente cómo no se debe de escuchar. Terrible, ¿no lo creen? Bueno, les paso un truco. Seleccionen un marcador Warp que previamente hayan creado y coloquen en el recuadro que se muestra en pantalla el tiempo de la canción, en este caso es de 127. Escuchemos. Muy bien, se sincroniza perfectamente. Para guardar los cambios, simplemente den clic en Save de las propiedades del clip. Ahora se preguntarán, ¿y dónde se guardan estos cambios? Si abren la carpeta donde se encuentra su tema, por ejemplo en el browser de Ableton Live, den clic derecho en la canción y seleccionen Mostrar en el explorador. A continuación se abre nuestro explorador de archivos y observen que agregó un nuevo archivo con una extensión con .asd. Este es el archivo de análisis y es donde se guardan los marcadores warp. Asegúrense de no borrar este archivo, de lo contrario tendrán que volver a crear estos marcadores warp. Bueno explicado todo esto voy a sincronizar el siguiente tema, pero ahora lo haré más rápido. Ya que con la explicación anterior me demoró un poco sincronizar el primer tema. Observen qué rápido es este proceso. Voy a seleccionar el primer marcador Warp, botón derecho y selecciono Warp desde aquí, Straight. Muy bien, ahora voy a poner un marcador Warp después de este regreso. Excelente. Y buscaré el último kick para agregarle el último marcador warp para que se sincronice. Muy pero muy bien. Voy a poner este adicional aquí. Voy a utilizar la barra de loop como regla para utilizar los primeros 33 compases. Para ubicar los últimos 33 compases. Pondré un marcador warp aquí. Y de esta manera ya tendré sincronizado la última sección de la canción. voy a ajustar el compás 33 para que entre bien Muy bien, aquí le vamos a parar por el momento. En el siguiente video veremos cómo agregar un ecualizador de tres bandas por canal, cómo enrutar cada banda a una perilla de un controlador MIDI y cómo utilizar el crossfader, entre otras cosas. Y no olviden que para saber cuándo estará disponible el siguiente video, suscríbanse al canal y recibirán una notificación por parte de YouTube. Bueno, sin más que decir, nos vemos. Adiós.